¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cast. Bueno, vamos al lío que tenemos muchas nuevas cosas Chicos, lo primero que quiero que hagáis es que deis un like y que os suscribáis si no lo estáis Y bueno, vamos a empezar a hablar de una serie de publicaciones que tengo aquí delante en el móvil Que ha subido Crash of cast son tres en total Vamos a hablar de la primera, que es Tocha, ¿vale? Se viene actualización gorda Seguramente salga el jueves para todos ya sabéis que eso a veces varía en algunos países sale antes en otros después bueno os voy a comentar la primera publicación las misiones de autos están llegando a la próxima actualización de choque de autos cada día una nueva búsqueda específica del coche estará disponible para desafiar tu habilidad y desbloquear increíbles nuevas insignias skins y coches exclusivos para tu colección el desafío de Chuck en particular será especialmente difícil. ¿Alguna vez has notado... Has anotado 100 con Chuck? Bueno, como estáis viendo en la imagen, ahí tenéis a Chuck. Ese es el coche, es el volquete si no recuerdo mal. Por lo que parece vamos a tener un desafío de conseguir 100 coronas, no sé si todas a la vez, o poco a poco. Con este primer coche de Crash of Cars, como veis, aparece un hueco vacío, que seguramente cuando consigamos esa misión nos darán una insignia. No sé si habrán clasificaciones o rankings globales en Crash of Cars, lo cual estaría muy bien, pero vamos a ver de qué se trata primero. Tendremos que esperar al jueves. Y en la segunda publicación, chicos, ya hablamos de que... Crash of Cars había enseñado una foto que se parecía mucho a la mansión Efectivamente es la mansión Parece ser que la van a agrandar En la parte de fuera del patio la van a agrandar Como veis hay muchas cajas de power-ups Y en fin, guapísimo Si consiguieran hacer esto está chulísimo la verdad Y por último la última publicación Nada, hace unas horas la ha subido Crash of Cars Que es el nuevo mapa nos pone bienvenido a Hueco. No sé si será este el nombre del mapa. Bueno, venid esta semana a chocar los coches. Este es el nuevo mapa, chicos. Lo estáis viendo en pantalla. Está muy chulo. Muy, muy chulo. Últimamente Crash of Cars está sacando mapas más variados. No los típicos desfiladero, parque acuático. Estos tienen un rollo muy moderno. Muy chulo. A mí, la verdad, que me encanta. Que hayan este tipo de mapas así diferentes Como típico la luna Ya lo tenemos muy visto Y en fin, esperar nuevos coches Quién sabe si una nueva legendaria Estaremos preparados con las aperturas de máquinas Para poder conseguir Todo y cada uno de los coches que vengan en esta próxima actualización Y si no te quieres perder nada Suscríbete, darle a la campanita chicos Que os notifiquen los vídeos Y nada chicos, estar muy atentos al canal que... Seguramente por el jueves más o menos, tendréis un vídeo sobre todo mío, explicando todo lo que viene, todo lo nuevo que hay y nada chicos, un like como siempre y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cards.